El, gracias a Dios se hizo un buen trabajo y, y primero antes de iniciar la, la, la entrevista, felicitar ¿verdad? a San Vicente de Paul por esa, y a su director por esa, ese trabajo que se realizó durante esta etapa más álgida, aunque no ha pasado aún el proceso de la pandemia ni tampoco la, la, el peligro de la, de, de la reinfección, o la, las infecciones que, puede, que pueden aumentar durante si no cumplimos con los protocolos que ya hemos establecido y nada, al compadre que, que siga ahí, que le hace bien, trabajar se ve muy bien ve jovencito ¿Ah, sí? no, ah, no sí, gracias es pues, el, el okay. extensiva nuestra felicitaciones también doctor la intención de invitarlo a usted ya está listo, preparado el hospital San Vicente de Paul para volver a recibir los pacientes de manera habitual como lo había estado haciendo antes del país ser impactado por esta pandemia de manera especial la provincia de Duarte. Cuéntanos, doctor, cómo anda el hospital. Ya tiene toda la... Eh, preparada, ¿verdad?, para recibir de nuevo a los pacientes que van en busca de salud a nuestro hospital. Buenos días, miren. De manera habitual, yo creo que nosotros perdimos lo que es lo habitual. Ya es un asunto de prepararnos a... Eh, a desarrollar un esquema de trabajo eh, atendiendo a que lo que es COVID modificó la forma de actuar de todo el mundo. Fíjense cómo ustedes están haciendo programas desde su casa. Lo que le dice a ustedes es que esta pandemia vino a cambiar la, la forma del trabajo. Nosotros ya aperturamos algunos de los servicios nuestros. Eh, ya estamos dando consulta en algunas de las especialidades, pero tenemos que hacerlo de manera gradual porque hay que fomentando cultura. O sea, hay un cambio de cultura de consulta, tanto a nivel de hospitales como a nivel de hospitales privados. Eh, realmente nuestros usuarios hay que lo acostumbrando a que nosotros vamos a trabajar viendo pacientes por citas para, con el fin de uno, garantizar un servicio de calidad a ellos. Eh, cualquier de por el, la, la, el tumulto de personas que se puedan reunir dentro del hospital si no se hace de manera programada nosotros pudiésemos llevar a que en estos casos eh, no garan no poder garantizarle a ellos eh, una seguridad también tenemos que eh, cuidar a los prestadores de servicios que son los que están de frente a cada persona que llega al momento de requerir un servicio por lo tanto nosotros tenemos eh, apertura de servicio como le dije anteriormente de manera gradual en la actualidad estamos dando consultas de obstetricia, consultas de pediatría, algunas eh, especialidades eh, crónicas. Y esto, paulatinamente ya eh, aperturaremos todas las consultas. No se están haciendo cirugías electivas, sino que solamente se están tratando casos de hospitalización por algún evento. Todo esto se hizo a raíz de que… Sí, dime, eh, Víctor… Decía el eh, doctor, independiente es eh, muy temprano para evaluar, pero sí la, lo, lo que se ha hecho, el reinicio del hospital, el, la atención que usted percibe realmente, descríbanos en los pacientes que han acudido en busca de servicio al hospital San Vicente de Paula. Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, eh, valorando uno de los servicios que nosotros damos, el servicio de hemodiálisis, cuando lo observamos y pudimos entrevistar a algunos de nuestros usuarios, nos dimos cuenta que ellos realmente estaban deseosos por llegar al Hospital San Vicente de Paul porque entienden que esa es su área, que ahí es que se les da el servicio que ellos realmente necesitan. No es que no se le diera en otros lugares, pero ya estaban tan acostumbrados al personal, tan acostumbrados a la forma en que la gente lo trata allí. Eh, la gente va a ir asimilando paulatinamente. Eh, esta, esta nueva modalidad de prestación de servicios. Hay, ¿sí? hay una cosa que es bueno que, Ureña, eh, yo sé que se tomó la medida, es decirle, al, eh, decirle a, lo, a, lo, a los usuarios que el, el hospital ya se trató de manera higiénica todo lo, con todos los parámetros para poder eh, recibirlo, porque puede quedarle la duda de cómo pasó este proceso, que es nuevo para todos. Eh, imagínate, nosotros que somos... Eh, Médicos, tenemos muchísimos baches en el conocimiento de, de, de la de, del uso del, del hospital de post-pandemia o post-infección, imagínate ellos. Por lo tanto, es bueno que tú le hables sobre de cómo el proceso de desinfección y esa cosa para que se sientan seguros de acudir al centro sin ningún tipo de contaminación. Bien, antes de nosotros hacer esta apertura, el, el hospital fue sometido a un proceso de desinfección eh, muy bien programado con entidades que, que se prestan para este tipo de función de desinfección intra, eh, hospitalaria. Este mismo tipo de desinfección es el mismo que se ha estado empleando en, en algunos centros privados, que ya tenemos conocimiento de ellos Y eh, antes de todo esto, quisimos preparar las condiciones, porque yo sé que existía oh, en, dentro de la ciudadanía cierto, cierto nivel de, de dudas, porque esta, esta pandemia vino con una un incertidumbre muy grande, donde había muchas dudas, no solamente como bien tú dices, de pacientes, también hasta los mismos prestadores claro. de servicios, como médicos, enfermeras, bioanalistas, todos estaban en pánico. Y, pero paulatinamente aprendimos a que cómo íbamos a trabajar con estos pacientes. Y gracias a Dios, a la fecha, hemos tenido, eh, tuvimos una buena recepción de parte de nuestro personal. Yo voy a aprovechar el escenario para felicitar al personal del Hospital San Vicente de Pau. La parte médica, los enfermeros, la parte de apoyo, eh, camillero, laboratorio, todo el personal nuestro hizo un trabajo que si hoy hay eh, a quien hay que reconocer eh, ese tipo de trabajo, hay que reconocérselo a ese personal que se entregó día a día a tratar de restablecer la salud de muchas personas que acudieron a nosotros durante esta pandemia. Doctor, la reintegración del personal médico, eh, o sea, todo lo que avale del personal, desde médicos, enfermeras, auxiliares y todo eso, ¿cómo ha sido la reintegración? ¿Cómo han ido ellos eh, de alguna manera readaptándose de nuevo al, al nuevo estilo del servicio que va a ofrecer el Hospital San Vicente de Paúl? Porque todo ha cambiado dentro de esta COVIDianidad? Bien, nuestro personal, eh, en este caso, todo el personal, algunos eh, no, no se han integrado por asuntos ya de disposiciones que hay, por el asunto de edad o condición de salud que puedan co coexistir con ellos, como diabetes, hipertensión, ser mayor de 60 años, todas estas condiciones eh, no, no permiten que ese personal se integre. pero eh, por lo en lo general en, lo, en la gran mayoría del personal se ha integrado de manera positiva todo eh, yo creo que aquí se aprendió a trabajar con pacientes COVID ya el temor que hay o que, que existía es un temor que ha bajado considerablemente y le permite al personal trabajar un poco más relajado y, y tal vez se va a agotar menos porque solamente trabajar con bajo presión de que si estoy con el temor Terminan con un agotamiento físico y también con un agotamiento mental. Creo que ha sido positivo y creo que se han integrado de manera positiva y eso va en, a favor de que la ciudadanía que venga aquí a, a buscar servicios eh, se lo puedan prestar con, como debe ser. Doctor, para nadie es un secreto bueno, esta situación que se ha vivido en los últimos tres meses y que todavía no ha pasado, porque todavía existe esa presión y ese estrés. Eh, me gustaría oír... Usted como directora, okay, aunque claro, hay, hay procedimiento, ¿habrá algún tipo de facilidad, por ejemplo, para esos médicos especialistas que durante todos estos tres meses estuvieron 24 o 7 metidos en el hospital eh, intentando salvar vidas? tal cual se hizo independientemente de que los saldos de voto que tengamos nosotros, pues se ha como provincia, eh, estamos punteros. Pero hay un trato especial para ese personal médico en términos de tiempo, de que se ayude a irse a descansar y que pueda volver ya relajado, reintegrarse a su normalidad. Mira, lo que, yo, quisiera, yo quisiera poder tener la posibilidad de mandarla todo a Dubái y que se pase una vacación en un hotel de eso de que sale que solamente yo lo puedo ver a nivel de televisión no tengo posibilidad de llegar a ese nivel como serio, como ah, serio. pero oh, sí. Sí, sí yo entiendo que el personal eh, que estuvo trabajando con nosotros no eh, tratamos de hacer equipos de trabajo de tal manera que la jornada de trabajo al día siguiente ellos no se sé, presentaran duraban varios días sin regresar al hospital porque equi los equipos eran eh, ...lo suficiente para evitar llegar a ese agotamiento de ese personal... ...vuelvo y le digo que el agotamiento no era solamente físico... Eh, ...era un agotamiento más eh, eh, mental que otra cosa... ...entonces tuvieron tiempo de recuperación... ...este es nuestro trabajo... ...realmente no es quizás como otras instituciones... ...nosotros estamos, eh, estamos aquí para dar servicios de salud... Y lamentablemente no podemos agilar a todo, a todo el personal, ni retirarlo, ni dar vacaciones colectivas, como muchas empresas, sino que tenemos que mantener y dando el servicio. ¿Qué es lo que hemos hecho, hemos creado la forma, de tal manera que como el servicio se va a ir dando de manera, eh, incrementando de manera paulatina, asimismo el tiempo de descanso de los profesionales va, va a estar está un poquito más ampliado en cuanto a esto, pero ya vamos a llegar al punto donde eh, nuestra rutina diaria de trabajo tiene que mantenerse eh, independientemente de, de la situación en la que estemos. Doctor, finalmente, eh, independientemente de que son médicos y con todos los conocimientos, no dejan de ser seres humanos. ¿Tiene usted, o como, como director del hospital también, eh, previsto asistir de alguna manera a ese personal médico, cuando digo asistir me refiero en términos de orientación, porque en términos psicológicos puede impactar también y teniendo ustedes también un departamento, tienen psicólogo, tienen psiquiatra, también ponerlo al servicio del personal que labora alrededor suyo y del, centro, de, y del hospital para llevar esa orientación de manera que ellos puedan hacerlo eh, ya eh, en términos psicológicos, de manera plena, sin ningún tipo de inconveniente ¿se ha previsto no. eso también para el personal médico del hospital? Sí, y quiero que cuando me hable del personal del hospital, Víctor vamos a hablar del, per del personal <coughs> en sentido general, todo. yo no puedo sí, no, hablar solamente no, de vi, mi... vi, no, esto, es... personal médico, me refiero al personal que tengo, personal de salud que la labora la en todo mundo, el mundo no, me, me crea va. me crea Víctor un celo y no, y no es, nosotros vimos esto y lo primero que planteamos al momento de que esto inició, esto es un equipo. Esto es un equipo donde cada quien tiene, tiene un rol determinante. Si uno del equipo falla, se va el equipo entero a pique. Por lo tanto, eh, quitamos esas esa nebulosas que hay del médico por allá arriba creyéndose que es... No, es un personal, aquí todos estamos comprometiendo, aquí todos estamos arriesgando, ...vamos a hacer cada quien lo que nos corresponde. De la parte que tú me dices, eh, lo psicológico... ...nosotros tenemos un equipo de salud mental... ...que realmente se habilitó con eh, contactos telefónicos... si se requería también presencial, se podía hacer... Eh, ...para que todo aquel que sintiera eh, la necesidad de... Eh, ...pudiera rec recurrir, porque no es, no es eh, menos cierto que la salud mental también de las personas se, se, se estaba comprometiendo ya la gente con paranoia gente pensando que sí, yo no, lo no. tengo gente que se acostaban en su casa con todos los síntomas al otro día iban corriendo, se hacían una prueba y no tenían nada y eso tal vez, todo eso esa, ese punto de la salud mental es muy importante manejarlo en este tipo de situaciones eso es así claro. y, y, la... y, y, y si uno hace cuenta la, la, la las personas en su casa lo, la, tienen ese padecimiento. Imagínate tú un personal que se está enfrentando al, al toro, viendo el toro, viéndole los cuernos al toro. O sea, pero la, la, lo más importante es, como dice Ureña, que el personal de atending es más, más importante hasta que el mismo médico, porque nosotros podemos ir a un, al, al, al hospital por dos horas, y, pero ellos tienen, ellos tienen 22 horas en el hospital. Tienen permanencia dentro del de permane hospital. permanencia permane no. dentro del hospital. O sea que ellos ellos son parte importante básica de, para, para poder dar un rendimiento cuando, en, el, en cuanto al, al servicio. Cuando le hacía la pregunta doctora, hacía si la corrección. Me refería por ejemplo al personal de, de que labora en sentido general en el hospital, porque ahí tenemos por ejemplo porteros, camilleros, seguridad, enfermería, laboratorio, los mismos chóferes, o sea, todo lo que de alguna manera está involucrado ¿vale? ese servicio en el hospital está in, está eh, inmerso te me refería en ese sentido, si el hospital como tal pues, también previó eso, llevar esa orientación. De manera que mañana, los que ya se reiteraran sus labores, pues puedan volver de nuevo a hacer una labor tal cual, hacían antes. ahora tal vez con mucho más amor, más sensible, más solidario, viendo que realmente no somos nada, doctor. Yo creo que todo está muy llamado Yo creo que te este a... enseñó. Sí, sí. sí. Así es. Esto cambió la forma doctor, eh, realmente de, de ver la vida. Entonces yo entiendo que el personal nuestro no es ajeno a ellos <risa> y eh, hemos de cambiarle, aunque no queramos, ten, vamos, vamos a ser diferentes y creo que esa diferencia será hacia lo positivo y no hacia lo negativo. Así es, entonces doctor, finalmente eh, vamos a reiterar cuáles son los servicios que hasta este momento ya están abiertos al, al, al, al público, a los pacientes en el Hospital San Vicente de Córdoba. Tenemos en la actualidad abierta la consulta de obstetricia, pediatría, medicina interna, nefrología. Eh, y esos son la, la, los servicios que a, hasta ahora tenemos aperturados. Ya la próxima semana estamos ventilando la posibilidad. de eh, Ya se incorporan los servicios de cardiología, se incorporan servicios de oncología. Endocrinología es un punto que tenemos en la actualidad ahora está aperturado, me olvidó comentarle de eso, pero eh, ya creo que ya dentro de y no la próxima semana, la siguiente ya todas las consultas estarán aperturadas, todos estos servicios se darán previa cita las cuales se pueden obtener por diferentes vías, correo electrónico el correo electrónico yo quiero que ustedes me ayuden en eso, es el consultas hospital san, arro, consultas arroba hospital san vicente de paul punto gov punto de o los teléfonos es el 829-420-3170 y el 809-588-2223, extensión 252. Ahí podrán no tomar puede, su cita. ¿Perdón? Nos lo puedes enviar, doctor, para colocarlo en su momento, ¿verdad? Y que se lleve con un cintillo, de manera que esto pueda servir de orientación a toda la región. ¿Lo claro, te lo vamos a agradecer eternamente. Bueno. Doctor, gracias de verdad por compartir con nosotros este momento y darnos esas interesantes informaciones de cómo va el Hospital San Vicente de Pau y los servicios que hasta este momento ya están hábiles y los otros que están ya por llegar, por reactivarse para que regrese esta población en busca de salud a nuestro Hospital San Vicente de Pau Doctor, gracias por estar con nosotros Un placer, Beto Igual, igual Fíjate. El doctor Francisco Ureña, director del Hospital Regional Universitario San Vicente de Paula, estuvo con nosotros en la entrevista VIP.